Buenos días, presidente, señorías. Nosotros hemos presentado una enmienda también a, al, punto, al punto número uno de, de la moción de, del Partido Socialista. Lo hemos presentado porque, porque veíamos que, que su moción era una rebaja de una proposición de ley, la proposición de ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la seguridad social, que va a iniciar su trámite ahora en el Congreso de los Diputados. Está en la Comisión de Empleo pendiente de, de comparecencia. No queremos decir con esto que esa proposición de ley reglamentariamente tenga más valor que una moción o cualquier otra iniciativa, pero sí que, sí que es especial esta proposición de ley que va a iniciar el trámite en esta legislatura porque viene de una iniciativa legislativa popular que impulsaron los sindicatos, comisiones obreras y UGT, que ingresó en el Congreso de los diputados con 700.000 firmas. Entonces vemos que que en España no es fácil tramitar una ILP. Por eso, cuando una, una iniciativa legislativa viene de fuera de los muros de, de, de esta institución y viene con el, ama, con el aval de 700.000 firmas, lo primero que debemos hacer es... Claro, Por supuesto, felicitar a, a sus impulsores porque han ejercido un derecho ciudadano y democrático y porque pasar esa barrera de medio millón de firmas necesarias es un éxito cívico, no, no es fácil llevarlo. Y lo segundo es respeto. Hay que respetar el contenido de esta iniciativa, al menos porque viene, viene de la sociedad civil, al menos durante, durante, durante su, su trámite y esa para nosotros es una diferencia cualitativa durante, durante el tiempo que vaya a durar esta tramitación. Nosotros vamos a defender con esta enmienda el contenido de esta ILP. Ustedes proponen la prestación a determinados colectivos que podemos estar de acuerdo, mayores de 45 años, etcétera. Pero es que esta ILP propone la prestación idéntica, la del 80 del IPREM, a todos los ciudadanos que, que, que cumplan de 18 a la, a la edad legal no la, no la determinan colectivos y la ponen en duración indeterminada mientras dure la situación que da, que da derecho a esa prestación. Es una prestación que en el 2015 hubiera supuesto 426 euros y que en la actualidad cubriría a dos millones de ciudadanos. Creemos que ese es un mínimo para rescatar a las personas y para luchar contra la pobreza. Y mientras dure esta proposición de ley, nosotros no, no, no, no vamos a rebajarla en, en ninguna otra iniciativa. Simplemente este es el motivo de la enmienda y el contenido. gracias senador